Bueno, eh, hay muchas eh, cosas por las cuales ella, estas cosas se, se están eh, incrementando porque veamos que la criminalidad, mientras no haga un desarme en la población eh, a nivel de la república, en personas que no pueden ni tan alto para usar ese tipo de armas, pues las cosas no están bien y por eso es el tipo de criminalidad que está existiendo en esta República Dominicana. Ya. Bueno, hay psicólogos que han externado que la, el estado de ansiedad que las personas están sosteniendo por el asunto de las pandemias y los encierros que han tenido, eso puede desenfrenar un poco el alto, el, el alto nivel de, de, de delincuencia entendemos nosotros pero más que eso yo entiendo que la desigualdad social que hay en este país y la falta de oportunidad a la juventud y la falta de políticas de los gobiernos nosotros entendemos que son factores que deben revisarse para analizar esos puntos que son muy escollantes ante la sociedad okay. eh, unidades país y eh, estamos en un Una desesperación, y es lógico que este tipo de situaciones pasen. Lamentamos, pero esa es la realidad. Okay, gracias, usted, por eso. Eh, Fíjese, eh, el alto índice de criminalidad que está ocurriendo, no solo en San Francisco, Macorís, sino en el país entero, es fruto del desespero, las cosas que este país con esta pandemia ha estado pasando y todo lo que está sucediendo. Estas cosas contribuyen a que eh, la sociedad esté alterada y aparte, aparte de falta de empleo y de trabajo, pues contribuye a que la juventud pues, se meta en el juicio. Toda esta criminalidad es que en eso contribuye, caen en eso, en los vicios, la juventud y todo eso, pues ese es el gran problema que está sucediendo alto grado de criminalidad. ¿A qué cree usted que se le esto? Bueno, yo creo que hay varias causas... ...que motivan este desorden... ...que se está dando en nuestro pueblo... Eh, ...pero hay un elemento fundamental... ...que es el, el asunto de las drogas. La droga acá ha traído... ...mucho dolor... Eh, ...muchos lutos a la familia... ...y mientras esté mal no se corrija, creo que la sociedad va a seguir siendo sacudida por este fenómeno.